¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos un comunicado que nos entrega a la gente de Wargaming Que esto lo, lo entregó creo que ayer o... no, ayer no, antes de ayer me parece Por lo que tengo entendido fue antes de ayer eh, Yo pensé que muchos lo sabían ya, por no decir casi todos o por no decir todos Pero es un comunicado que sacó Wargaming en su eh, página oficial de Wargaming.net ¿okay? O sea, es algo totalmente oficial, verídico lo consulté con fuentes de la empresa y me dijeron que esto es así, que es verídico, que no es fake, que no es me fijé bien que sea la dirección correcta todo. Y me dijeron que esto es realmente así. Wargaming anuncia su decisión de abandonar to leave Russia and Belarus, Russia. Bien, o sea, Wargaming anuncia la decisión de partir o de, de, de irse de Rusia y de Bielorrusia. Bien, o sea, ahora vamos a leer el, un poquito el comunicado que, que lanzan. Pero bueno, no quería dejarlos afuera para aquellos que, que no están tan al tanto de lo que tiene que ver con la empresa. Simplemente que. No, no solamente para aquellos que se sientan y juegan al juego. Por valga la redundancia, ¿no? Pero que se sientan y juegan al WOT. Pero. Sino también para aquellos que les gusta saber lo que pasa detrás del juego. Detrás de escena, ¿bien? Detrás de bambalinas. Vamos a traducirlo. Eh, Igualmente se puede. Está clarísimo o sea lo que está diciendo. Pero, pero bueno, vamos a traducirlo para que quede más claro para todo el mundo por las dudas. Si quieren pausar el video en algún momento y leerlo por ustedes mismos, está perfecto. Pero yo se los voy a resumir, se los voy a leer, mejor dicho, de manera textual, que es lo que dice el comunicado en sí. Bueno, vamos. Como decíamos, Wargamin anuncia la decisión de abandonar Rusia y Bielorrusia. O sea, para aquellos que no sepan, las oficinas centrales estaban en Rusia y en Bielorrusia, ¿bien? Dice, durante las últimas semanas, Wargaming ha estado realizando una revisión estratégica de las operaciones comerciales en todo el mundo. La compañía ha decidido que no poseerá ni operará ningún negocio en Rusia y Bielorrusia y abandonará ambos países. Bien, está clarísimo, o sea, no dejan ningún lugar <coughs> perdón, no dejan ningún lugar a la interpretación ni a la duda tampoco, bien. A partir del 31 de marzo... Eh, yo estimo que tal vez el comunicado haya salido ese mismo día, supongo entonces eh, A partir del 31 de marzo, la empresa transfirió su negocio de juegos en vivo eh, Su negocio de juegos, la traducción está mal, pero dice En Rusia y Bielorrusia, a la gerencia local de Lesta Studio Que ya no está afiliada a Wargaming. bien Lesta Studio, si quieren googleenlo, googleen iban eh, van a ver lo que es es un estudio de videojuegos bueno, es más grande que un estudio de videojuegos pero más que nada le pertenecía en su momento a Wargaming estaba afiliada por lo que dice acá estaba afiliada a Wargaming eh, pero bueno, aparentemente ya no está eh, afiliada a, a la empresa no bueno, dice la empresa no se beneficiará de este proceso ni hoy, ni en un futuro ni en el futuro muy por el contrario esperamos sufrir pérdidas sustanciales como resultado directo de esta decisión completaremos la transición operativa con la debida rapidez sin dejar de cumplir con todas las leyes y garantizar la seguridad y el apoyo continuos de nuestros empleados. Durante el periodo de transición, los productos en vivo seguirán estando disponibles en Rusia y Bielorrusia y serán, operando, y serán operados por el nuevo propietario. Claro, durante la transición, está hablando, ¿no? Wargamin también ha iniciado el proceso de cierre de su estudio en Minsk, Bielorrusia. Esta es donde estaba, creo que si no mal recuerdo, estaba el estudio central, por decirlo así. Eh, estaba en Minsk y bueno, ha iniciado el proceso de cierre de su estudio. Ahora, yo no sé si... no aclara acá el, el comunicado, pero estaría bueno que dijera eh, ha iniciado el proceso de cierre o de traslado. Bien, Yo no sé si cierran eso o si lo trasladan además. Eh, o si está haciendo referencia al traslado anterior ya mencionado que hice de Bielorrusia hablando de este, el de Minsk, no sé si tiene varios allá o tiene uno la verdad es que no sé, estamos en, el otro, en la otra punta del mundo con lo cual no, hay muchos datos que no, no sabemos y se nos escapan Brindaremos la mayor cantidad de indemnización y apoyo posible a nuestros empleados afectados por el cambio a pesar de la magnitud de esta decisión, nosotros como empresa confiamos en el futuro de nuestro negocio y estamos comprometidos a ofrecer juegos de calidad a nuestros jugadores. Bien, eh, es importante esto, esto es, un, es una parte, un apartado muy importante justamente porque habla de que va a tratar de indemnizar y darle apoyo a la gente que estaba empleada en su, en su empresa, digamos, ¿no? Eh, básicamente piensen que... Están, no solamente pierden el laburo de esas personas, pierden el trabajo, sino que encima están en una situación complicada por la por esta este, confrontación, por decirlo así, entre Rusia y Ucrania, ¿bien? Entonces, es importante que Wargaming, y, y la verdad que si es así realmente, yo no lo sé porque ya repito, estoy en la otra punta del mundo, pero que si lo hacen, está buenísimo y es una gran muestra de, de sensibilidad por parte de la empresa. Eh, y bueno, y después lo que decía a pesar, a pesar de la magnitud de esta decisión, nosotros como empresa es importante también que confiemos en el futuro de nuestro negocio, es decir están diciendo que para aquellos que tienen miedo, que me han escrito por eso, también lanzo un poquito de esto eh, hoy me escribió Neuber, el otro día me escribió otro chico y otro más y otro más y otro más, me escribieron ya como 7 u 8 personas, preguntándome che loco, se va a cerrar Wargaming, qué está pasando eh, leí por ahí que se va a cerrar el juego, se van a cerrar los servidores, otros ya directamente, le es el teléfono descompuesto, me dijeron eh, un amigo me dijo que el amigo le dijo que otro amigo le dijo que otro, que supuestamente iban a cerrar el juego, que supuestamente los servidores iban a estar desconectados un mes, que supuestamente o sea, todos supuestos, nada real pero mucho supuesto, entonces para evacuar sus dudas, acá leemos directamente el comunicado por parte de la central de Warami que es más confiable que esto directamente, no, no hay porque ya, o sea, es la fuente primaria, ¿entendés? y eh, hablé con la gente de Warramin que Digamos, en cuanto haya algún tipo de, de novedad con respecto a esto, quiero estar al tanto para comunicárselos a ustedes, obviamente. Y que se queden tranquilos, que por el momento no puedo no tengo la, la bola de cristal, así que por el momento puedo decir que eh, el juego sigue funcionando con total normalidad. Eh, y bueno, simplemente eso, que después en un futuro habrá que ver cómo se van ensamblando las piezas para que el WOT siga siendo el viejo y querido WOT para todos nosotros. Así que bueno, amigos queridos, hasta aquí es el video de hoy. Espero que les haya servido. Espero que, nada, que ya les digo, acá se los dejo bien clarito para que puedan leerlo ahí si quieren. Y eh, aclarar algunas dudas para aquellos que tenían ciertas, ciertos resquemores, ciertos temores. Y, y bueno, nada, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, a ver qué piensan. Dejen ese like, suscríbanse. Y como siempre les digo, recuerden que estamos haciendo la campaña para solicitar un tanque latinoamericano y lo estoy dejando abajo en la descripción como primero eh, para que puedan entrar ahí y dejar su firmita. si es que aún no lo hicieron simplemente es nombre, apellido y su nick de Watt, con eso ya, ya estamos al toque, gracias amigos, cuídense nos vemos en el próximo video chau chau